bienvenidos a mi canal creaciones bettina hoy les enseñaré a hacer este porta lápices para que se lo hagas a tu pareja o a alguien especial es una idea para regalar en cualquier ocasión está bastante útil espero les guste antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video. tarjetas para el día del padre otra fecha especial que se acerca espero les guste y les sea de gran utilidad el paso a paso lo verás en mi otro canal Sophie Crea Manualidades Espero te suscribas, también estaré subiendo videos a este canal Vamos ahora con el paso a paso Vamos a tomar una lata de atún y vamos a pintar la parte exterior con pintura acrílica blanca Y la parte interior con pintura acrílica azul Nos quedaría así ahora voy a utilizar una bolsita plástica porque vamos a utilizar porcelana fría vamos a utilizar una bolita de copor y vamos a cortar no por esta parte sino como más o menos dejando 5 milímetros o medio centímetro y cortamos nos quedaría así voy a utilizar crema para manos esto lo hago para que a la hora de amasar la porcelana fría o estirarla no se me vaya a pegar voy a estirar así un poco tapamos con la misma bolsa voy a utilizar este tubo de cartón para estirar la porcelana puedes utilizar también un rodillo o una botella estiramos bien esta parte superior de la bolsa y miren que no se pega tomamos la bolita la media esfera de icopor aplicamos pegamento blanco y esparcimos con un pincel porque con el dedo queda un poco pegajoso voy a tomar la porcelana y la vamos a colocar así en la parte superior y vamos a ir retirando el exceso de porcelana. Retiramos esta parte, nos quedaría así. Vamos a tomar un lapicero y cartón duples o crack. Vamos a enrollar así, vamos a hacer un tubito y pegamos. Listo, hacemos esto, vamos a marcar dos, porque vamos a colocar dos lapiceros con esta, con este bisturí voy a quitar esta parte de porcelana y voy a hacer el huequito, a cortar vamos a sacar así voy a aplicar pegamento blanco o colbón y voy a esparcir con el pincel le voy a aplicar al tubito de cartón colbón, lo colocamos así para medir, voy a pintar acá con el marcador para cortar y ahora sí colocamos de nuevo el tubito, hacemos lo mismo con este lado, nos quedarían así, los lapiceros irían acá, Secar, vamos a tomar porcelana y vamos a hacer unas orejitas porque lo que vamos a hacer es el, el batico el cabecita de batico y vamos a aplanar así. Vamos a darle la forma a la orejita como un triangulito. Acá esta parte lo voy a vender un poco con el índice, el dedo índice nos quedaría así. Esta iría acá en esta parte y vamos a hacer la otra orejita hacemos lo mismo vamos a darle la forma y con el dedo índice me apoyo se apoyan un poco para darle la formita a la orejita ahora sí pegamos ya teniendo la lista, ya está un poco seca vamos a aplicar acá en esta parte inferior silicona líquida para que nos quede más pulido y pegamos goma eva una bolita de goma eva a un círculo vamos a utilizar pintura acrílica y esmaltes. voy a colocar acá la cabecita con esta pintura acrílica voy a pintar acá como un pequeño rectángulo en este lado también lo vamos a hacer. Y en el otro también lo van a, a pintar. Voy a alargar un poco acá. Voy a hacer ahora los ojitos. Y ahora pintamos la boquita. pintarla con esmalte fucsia, pueden aplicarle esmalte transparente para que les quede brillante y voy a hacer acá los cacheticos pues aplicarle al gatico voy a tomar porcelana fría, vamos a estirar y hacer como una especie de tirita esto va a ser un pocillito, esto vamos a hacer la cogedera del pocillo voy a quitar de acá porque ya está listo vamos a dejar secar ya teniéndolo un poco seco lo pegamos con silicona caliente y esta parte inferior le aplicamos silicona líquida y pegamos goma eva en esta parte vamos a escribir el nombre de la persona a quien se le va a obsequiar el porta lápices en este caso este es el nombre de mi esposo porque se lo voy a regalar a él y vamos a pintarlo con esmalte azul esta parte la voy a acabar de pintar con esmalte azul para que quede más pulida y la cogedera del bolsillo también le voy a hacer esta, esta rayita así y acá en esta parte le voy a pintar corazoncitos el color del esmalte es opcional nos quedaría así y acá le hice unos corazoncitos con esmalte dorado recuerden que lo pueden hacer con cualquier color lo pueden hacer rojo si desean Ahora acá corté círculos de papel y en este superior voy a escribir un mensajito Te amo así, voy a dibujar acá un corazón, voy a hacerlo acá un poco más grandecito y pintamos Voy a dibujar acá un gatico. voy a hacer la cabecita el corazón debe ser más grande que el gatito, porque te amo así de grande las manitos así estiradas ahora vamos a hacer el cuerpecito y la colita vamos a dibujar corazoncitos y vamos a escribir para que rime la frase te amo así bien grande amor vamos a delinear el corazón delineamos los corazoncitos y acabo de hacer unos punticos en el extremo del círculo nos quedaría así vamos a colocar chocolaticos yo porque tenía estas paleticas que a él le gustan mucho Puedes colocarle los chocolates que desees. Colocamos las hojitas y la cabecita. Por último, vamos a colocar los lapiceros. Terminamos. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Creo que es un regalito muy útil y a quien lo exequies seguro le encantará. Manito arriba, si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.